¿Qué tal cuarentenians y cincuentenians? Soy Sebastián, tengo 51 años y he conseguido entrar en forma por primera vez después de los 50 Y hoy les voy a traer un consejo rápido de alimentación, mi super batido proteínico que lo uso en lugar del almuerzo O sea que si estás muy apurado, si no tienes tiempo de cocinar y quieres estar bien alimentado, este es el batido que te tienes que hacer Vamos a la intro y les cuento todo proteínico, protérico, no sé cómo se dice lo empiezo en una jarrita con unos 100 mililitros de agua mineral o filtrada le pongo un poquito de leche también unos 100 mililitros más o menos y vamos, vamos, vamos sí, ahí que está, ahí está ahí está, muy bien también le pongo basura, basura también le pongo eh, 8 claras de huevos lo que equivale más o menos a 250 mililitros, 8 claras de huevos. Le pongo 2 bananas peladas, así, chuchu, chuchu, con esto y todo, porque ahí hay muchas vitaminas concentradas en esos pelitos, en esos, no sé cómo se llama esto, no sé, la verdad que no sé, pero hay vitaminas, muchas vitaminas concentradas. Y pongo una también con la cáscara para la vitamina 6 y la vitamina 12, ahí con cáscara y todo pongo 20 gramos de nueces más o menos, mm, que me encanta, como me gustan, normalmente no las pongo en el batido, me las como separadas, pero bueno, aquí la vamos a poner en el batido, dos huevos con cáscara y todo, uno va con cáscara y otro va sin cáscara, saben que la cáscara tiene mucho calcio y nos ayuda para muchas cosas y le pongo un scope de whey también, que hay una, hay una, una creencia equivocada que el Whey es solo para los que, los que entrenan en el, en el gimnasio y no. A nuestra edad deberíamos tomar Whey que es suero de proteína, proteína de suero de leche y deberíamos tomarla a nuestra edad aunque no vayamos al gimnasio a entrenar porque nos brinda la mitad casi de las proteínas que precisamos por día. Y hoy en día los alimentos proteicos cada vez se consumen menos y cada vez son más congelados y van perdiendo todo, así que para asegurarnos de tener la proteína, tomemos Whey está todo creo, aquí, y lo voy a mezclar con mi super mini peeper que me parece que es mucho mejor que la que la batidora se limpia más fácil, se hace más rápido super rápido, ¿eh? ya casi está, con banana y cáscara y todo Y esto ya está, para tomar, para beber, como quieran decirle, a su salud, queridos, cuarenteñas y cincuentenas. ¡Mmm! está buenísimo, bueno, no me quiero alargar mucho, esto tiene más o menos entre 600 y 800 calorías, dependiendo el tamaño de las bananas y otros aspectos, Pero lo importante es que está buenísimo. Así que mientras me lo termino de tomar, ya saben. Aquí y aquí y aquí y nos vemos en el próximo video de Consejos rápidos. Chao. Cómo me gusta el batidito, cómo me gusta el batidito, cómo me gusta el batidito. Cómo me gusta el batidito.